amigos sí, acá estamos acá estamos acá estamos dejé grabando y estaba haciendo mi café <risas> bueno queridos acá estamos con este nuevo desafío del burras burras que buenos días para todos buenas tardes para algunos buenas noches para otros depende el lugar del mundo donde me estés mirando pero lo que todos tenemos en común es que vamos a poder jugar este new desafío bueno eh, qué más vamos a decir de este tema en particular eh, bueno, vamos a decir entonces De que De que eh, Tenemos Tengo que hacer una cosa de men, Menos de un segundo Porque si no es que Es que me aburro Bueno, acá vamos Básicamente puse un poquitito de música porque si no me, me, me, me, me, me, me... Necesito algo. Bueno, dijimos. Desafío borrascoso. Tomen al Heraldo de las Tormentas. Saludos, comandante. Durante febrero tendrán la oportunidad de conseguir un temerario duelista francés pensado para golpear a sus enemigos con dureza. Sin importar lo lejos que estén o lo rápido que se desplacen. Prepárense para nuevos niveles de emoción y lucha a lo largo de 10 intensas etapas para conseguir... El Vallatillon Bourrasque, nuevo tank mediano francés de nivel 8 Con un impactante estilo 3D que esconde algún que otro secreto François Bueno, el desafío borrascoso con la banderita de Francia comienza el viernes 21 Hoy estamos a miércoles eh, 19, salvo que vivas en otro continente Básicamente en Asia, no sé qué hora sería en Japón, pero no importa Viernes 21 eh, a las 8 de la mañana de, la, de los hermanos mexicanos van a poder comenzar a las 8. En Colombia, Ecuador y Perú van a comenzar a las 9. Eh, los hermanos de Bolivia y Venezuela van a comenzar a las 10. Y Argentina, Chile y Uruguay eh, vamos a estar comenzando a las 11. Bueno, esto es el viernes 21. O sea, tempranito más o menos el viernes vamos a comenzar o a poder comenzar y va a finalizar. El evento, recuerden que tienen tiempo hasta el lunes 2 de marzo, ok A las 8 de México, bueno lo mismo, lo que dije recién, pero O sea, de viernes 21 a las horas que dije, 8, 9, 10, 11 Hasta el lunes 2 de marzo, listo, vamos ¿Qué hay en juego? La palabra francesa Burrasque, que de hecho es lo que yo estaba preguntando ¿Por qué le dicen Burrasque? Hace referencia a un vendaval violento y repentino Y como su nombre indica, el valladillon Burrasque es rápido y salvaje como un huracán este tanque mediano no tiene un excelente nivel de movilidad. ¿Eh? Nando, como siempre, haciendo lío. Malditos lentes. Este tanque mediano tiene un excelente nivel de movilidad. Ahora sí. <ríe> siempre haciendo cagada. Y es capaz de acelerar al instante para cambiar de flancos rápidamente. Y posicionarse detrás de enemigos desprevenidos con facilidad. Eso es verdad. Yo estuve probando el tanque. Después. Eh... Si este video. Tiene unos buenos likes como se merece y unas buenas vistas como se merece. Voy a estar dejándoles si vale la pena o no vale la pena. Capaz que hoy mismo a la noche, si vemos que tiene buena repercusión, a la noche lo, lo subo. Eh, ¿Qué más? Bueno, características principales, ya lo dije en el video anterior, pero pega unos 360. Recuerden que es un tanque medio, ¿ok? O sea, no es ni ligero ni pesado, es el típico medio francés. Que pega 360 con munición, recuerda que tiene APCR, si no mal recuerdo, pues no quiero decir una estupidez atrás de otra. Eh, ahí está, tiene APCR que va a 1000 metros por segundo, lo cual no es la bala más rápida del mundo, pero está bien, está bastante bien. Y la segunda munición, la, la munición premium, que cliqueo y se me va todo, la munición premium... Va a unos 1250 metros por segundo. Pero espérenme un cachito que quería mostrarles esto. La penetración es de 190 con la munición APCR 1, podríamos decir. Y con la munición APCR Premium es de 240. Mientras que con explosiva van a, van a poder penetrar unos 53 milímetros y pegar unos 440 de daño. Más que nada para contra, contra ligeros. Pero muy raro que lleve cargado. Una explosiva salvo que sepas que vas a estar buscando a un, a un Waffen Traffer o a algún ligerillo que ande por ahí. O que sabes que hay algo sin blindaje. Los puntos de impacto son 1250. A mí me parece que se estaría quedando un poquito medio corto. Se está quedando un poquito corto, ¿sí? Porque pensá que vas a ver Tier 10 y en Tier 10 te van a meter una bomba de 1100. Entonces... 1250 y ni siquiera, no, no hace falta O sea, te, te pega un Scorpion G De tier 8, de tu mismo tier Y te mete una bomba hermosa De unos 600 ponele Unos, me saco los gente de vuelta Si me llego a trabar que no veo mucho eh, Me los pongo de vuelta Pero como decía, te llegas a encontrar Con una ISU-152 Aunque no la estoy viendo tanto en el campo de batalla últimamente Déjenme en los comentarios si ustedes ven una ISU-152 La verdad que mucho no la estoy viendo pero te llega a meter una bomba de 800 quedas con 450 para toda la partida o sea tenés que tener mucho mucho cuidado con este tanque y no mandarte en primera línea porque podés ser pollo lo que sí tenés es buena visión pero los tienes más altos también van a tener la misma o mejor visión que vos así que tampoco es que tampoco es que sos dios lo que sí tiene buena movilidad eso sí es verdad se mueve a unos 62 km por hora, eh, en, digamos, hacia adelante. De unos 23 km eh, barra H hacia atrás, digamos, ¿no? Eh, su pequeño tamaño y sus altos valores de camuflaje lo ayudan a asaltar a los adversarios más descuidados. Eso sí estaría bueno. Yo la verdad que lo, les voy a recomendar eso si llegan a conseguir este tanque. Tienen que usarlo tipo como si fuera algo más alejado del, del, del lío propiamente dicho. No les vendrá nada mal eh, de hecho, si saben que los pesados van por línea 1 Ustedes vayan por la línea 9 O sea, vayan por líneas totalmente distintas Porque es de papel el tanque Y, y les van a entrar a todas O sea, básicamente es así Bueno, para qué más quería mostrarles del tanque Que les pueda llegar a interesar Bueno, la dispersión es del 0.42 La verdad es que lo que hace que tenga una dispersión bastante mala, podríamos decir, pero la vamos a bajar, la vamos a bajar, la vamos a llevar unos 0,40 más o menos, así que 0,39 estoy seguro que la vas a poder llevar, ya te digo, porque lo tengo en mi garaje y... Y la verdad es que no sé por qué no se lo estoy mostrando de mi garaje, la verdad que tendría que mostrárselos de ahí, pero bueno, vamos a dejar eso también en el análisis, full, full, full, full, vamos a, hacer, vamos a hacer esto, se me acaba de ocurrir una idea hermosa, si el video tiene el apoyo que pretendemos, no sé, por lo menos unos... 60 likes, vamos a dejar eso como desafío unos 60 likes eh, que es un poquito más de lo habitual de lo que tenemos más o menos, por ahí andamos, pero tampoco la va, vamos a poner la vara tan alta, pero con unos 60 likes, eh, ya directamente a la noche les subo un análisis hiper mega archi, recompleto de este tanque, para que sepan eh, si vale la pena hacer el desafío comerse todas las etapas o no, eh, resistencia mmm, no vale la pena mucho que hablemos de esto porque la verdad es que el camuflaje es relativamente bueno, ponele. No es malo, o sea, no es malo para nada. Tampoco es, tampoco es un ninja el tanque. Pero está bien, o sea, te vas a poder esconder bien y vas a verlos porque... A ver, si, vos detrás, si estás bien ubicado detrás de un arbusto, vos vas a poder verlos eh, con esta visión y con ópticas recubiertas antes de que ellos te detecten a vos, segurísimo. Porque el nivel de camuflaje es bastante bueno Y el, y el perfil del tanque no es muy, muy elevado, no es muy alto Como podría ser capaz un alemán, que son más armatostes, por decirlo así Bueno, movilidad, 310 caballos, lo que le otorga una potencia de 25.8 Lo que no está nada mal, pero bueno eh, vamos, a, vamos a centrarnos directamente, porque ya perdí mucho tiempo Y no quiero que dure 50 minutos esto, o sea, vamos a hacerlo cortito Dos formas de cosechar recompensas traducido chicos esto es una maratón, ¿ok? o sea, es una maratón básicamente, le decimos evento, pero es una maratón, la, la típica maratón de años bueno, tenemos dos tipos, como siempre, eh, si participaron del desafío del renegado del año pasado, es eh, familiar a esto, sí, exactamente, bueno misiones de compromiso y misiones de maestría, compromiso, ¿qué significa? sentar la cola acá en la silla y darle, y darle, y darle, y jugar, y jugar, y si no te salen las cosas, seguir, y seguir, y seguir Maestría es si sos crack, si te pones los lentes negros para jugar y te tomas un speed y sos un crack del WOT, lo haces al toque. Pero bueno, eh, no sería mi caso. Se puede hacer con vehículos de nivel 6 a nivel 10. Etapa 1: Condiciones de la misión de compromiso. Eh, obtén, Vamos a comparar un poquito las dos. Compromiso, como les dije, es el, el, el, el, el trabajo a, a, a lomo de burro, a lomo de bullo. Obtén un total de 2000 puntos de experiencia base. Eh, solo cuentan las batallas en las que te posiciones Como uno de los 10 mejores jugadores de tu equipo Por experiencia nada no es difícil igual No es difícil No es difícil para nada chicos eh, De vehículos nivel 6 a 10 O sea, no te pide que ganes la batalla encima Te pide que te posiciones Dentro de los 10 mejores jugadores de tu equipo O sea, tenés que hacer algo básicamente en la batalla Y, eh, o sea, no es que un bot Lo va a poder ganar, digamos, un bot literal digo, ¿no? No una persona bot eh, porque si no Te vas a quedar Solamente pones iniciar batalla Pero me voy por la rama, no quiero explicar esto, si es re fácil 2000 puntos de experiencia Y estar entre los 10 mejores, listo eh, Porque si no me voy, me voy Condiciones de la misión de maestría Para los pros eh, 2800 puntos de daño Posicionarte como uno de los 3 mejores De tu equipo por daño infligido. Tampoco es tan difícil Ah, pero con vehículos de nivel 10 Ok Etapa 2, perdón, vamos a la etapa 2, eso que te da, matafuegos, botiquín y kit de reparación grande. Etapa número 2, te dan 15 directivas, 15 directivas de eh, sexto sentido, Dos reservas personales de 300% de experiencia libre por una hora, y dos reservas personales de 200% de experiencia de, de la tripo por una hora. Condiciones de la de sentar la cola y darle obtén un total de 5000 puntos de experiencia base. Base, chicos, recuerden que experiencia base no vale el por 5, no vale el por 2, no vale el por nada, es experiencia base, ok En el detalle de la batalla cuando salen, se fijan experiencia base, capaz que es de 700 y bonificación de no sé qué y tenés reservas y lo que sea, que pum que pan. bueno, eso no sirve, solamente la base. Porque capaz que te dan 500, pero después te figura que ganaste 900, bueno. No, solamente van los 500 Bueno, entonces dijimos 5000 puntos de experiencia y en vehículos de Nivel 6 a 10, y para los pros eh, 800 puntos de experiencia base Dos veces Bueno mmm, Se puede lograr, tampoco es que es tan difícil Pero vehículos de nivel 10, ¿no? No me parece tan, tan ultra difícil Se podría llegar a lograr Bueno, etapa eh, 3 por cinco directivas de calibración, de, de, o sea, de ópticas recubiertas. 100 créditos, me gusta. Bienvenidos los créditos. Después algún día vamos a hablar del tema de los créditos. Que estoy, estoy en discusión con algunos que para mí vale más los créditos a veces que, lo, que el oro mismo. Pero bueno, es una opinión personal. A veces digo. Eh, y te dan por cinco reservas personales del 50% de experiencia por una hora. ¿Ok? Bien. Bueno. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tenemos que hacer? obtener un total de 8000 puntos de experiencia base Y posicionarte Como uno de los 10 mejores jugadores de tu equipo Bueno, ya hay que empezar a coleccionar Etapa 3, vamos 8000 Bueno, ok, no está mal Inflige al menos 4300 puntos de daño Inflige al menos 4300 puntos de daño Tampoco es difícil, no lo veo tan difícil, man pues, o sea, en cualquier cantidad de batallas será, porque si no o es en una batalla ¿por qué no me declaran bien siempre? Que no es no, no, que no lo sé, si alguien lo sabe pónganlo en los comentarios porque la verdad es que no lo, no lo entiendo bien si es en una sola batalla después voy a estar averiguando igualmente bien eh... pero yo creo que debe ser en varias batallas porque si no por lo general son acumulativos, a ver la etapa 10 No sé, es que no lo sé Realmente no lo sé Bueno, eh, etapa 4 Por 10 directivas de engrasador, de estabilizador vertical Te dan un estabilizador y un día de cuenta premium ¿Qué tenés que hacer? 17.000 puntos de experiencia base Obviamente son acumulativos, esto es segurísimo eh, Obtén un total de 17.000 puntos de experiencia base En la etapa 4 Ok Obtén un total de 28.000 puntos de experiencia base Solo cuentan las batallas en las que te posiciones como... Uno de los 10 mejores jugadores del equipo por experiencia ganada. Ok. Vehículos de tier eh, 6 a 10. Después, ¿qué más? Eh, condiciones de matrilla de compromiso. O sea, para los cracks, tenés que hacer 4.300 puntos de daño 7 veces. Entonces, es una batalla. Uh -huh. Es en una sola batalla. Es en una sola batalla. Eh, porque si no, no diría eso Bueno eh, etapa 5, 10 directivas de atención mejorada 200.000 créditos, 10 reservas personales de experiencia libre Obtiene un total de 28.000 puntos de experiencia base Hay que darle ¿eh? Y para los pros, 4.300 de daño 7 veces Dijimos perfecto, listo bueno, 300.000 créditos y reservas Un total de 30.000 puntos de experiencia base Ok Acá, 850 puntos de experiencia base En 15 batallas Ok, ok, ok um, Obten un total de 30.000 puntos de experiencia base O sea, solamente hay que darle y darle y darle Chicos, nada más, como les dije, hay que sentar la cola te dan eh, ópticas revestidas, un día de contra premium y 15 directivas. Y acá para los pros, eh, pero es una forma de decirle Para los que juegan un poquito mejor, o los que quieren hacer de esta manera, por más que no juegues mejor, puedes intentarlo, obviamente. Eh, siempre están disponibles las dos formas, o sea, podés cumplir una u otra. O las dos, ir cumpliendo las dos. la que te sale primero, sale. Inflige al menos, al menos 3.000 puntos de daño. Eh, posicionarte como... El, como el mejor jugador por daño Infligido de ambos equipos 10 veces, ahí ya te la regalo eh, Una me puede llegar a salir Pero 10 veces Es como que por... Y encima en tier 10, ¿no? ¿Solamente? Sí, tierras. ¡Qué tiro de créditos! Eh, por 20 directivas de atención mejorada Y atención mejorada, 500.000 créditos 10 reservas personales Condiciones 35.000 puntos de experiencia Y para maestría 4.500 puntos de daño en 10 batallas Etapa 9: 20 directivas, ventilación mejorada y un día de cuenta premium. Y tenés que hacer 40.000 puntos de experiencia base. Y para la misión de maestría, es posicionarte como el mejor jugador por experiencia ganada de tu equipo 20 veces, solo con 10. Y la última etapa, la etapa 10, es eh, un vehículo premium: la recompensa al Bad John Burrasque, tripulación, habilidad 0, entrenada al 100%. El estilo 3D: 6 inscripciones y un espacio de garaje. Y eh, para la misión de compromiso obtén un total de 50.000 puntos de experiencia base. Solo cuentan, perdón, para la misión de compromiso sí. Eh, para lo que sentamos la cola obtén un total de 50.000 puntos de experiencia base. Solo cuentan las batallas en las que te posicionaste como ¿cómo? uno de los 10 mejores jugadores de tu este equipo por experiencia ganada. Recuerden que a ver, para vamos a terminar con esto porque si no empiezo con otra cosa que es un quilombo. Condiciones de la maestría. Eh, posicionarte como el mejor jugador de tu equipo Por daño infligido 35 veces En vehículos de tier 10 Si no tienen tiempo para completar todas las misiones Podrán comprar el tanque en la tienda premium Recibirán un descuento del 10% Por cada etapa que hayan completado Por ejemplo si contemplan Si completan 6 de las 10 etapas Conseguirán un 60% de descuento Bueno eh, yo qué consejo les puedo dar con respecto a estas, mi, estas misiones, maratones, mejor dicho eh, A estos eventos maratónicos Que hagan hasta donde puedan Si no tenés tiempo para jugar tanto al WOT Yo lo que hacía, por ejemplo, cuando... Eh, tenía un trabajo que me ocupaba demasiado tiempo Y no me quedaba tiempo para jugar al WOT Hacía lo que podía hasta donde llegaba Sin volverme loco y sin quemarme Y iba haciendo lo que podía, y bueno, no sé, llegaría al 70%, bueno, el tanque por lo menos me va a costar un 70% menos. No sé cuánto vale, pero bueno, de lo que vale, suponte que vale mil pesos, te costará 300 pesos. Ponele, bueno, no sé en qué país vivís, ni dónde sos, pero es un ejemplo. Lo que sí siempre surge, y quiero que lo comparemos, porque después en los comentarios y en, además en la vida cotidiana me preguntan, ¿Che, Nando, está más difícil, es más, cada vez más difícil los desafíos? Las maratones están cada vez más complicadas o más fáciles. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, que mejor que compararlo con la última que tuvimos, que es la del Renegade. A ver, etapa 1 del Renegade. Obtén 3.000 puntos de experiencia. La etapa 1 acá es. Obtén 2.000 puntos de experiencia. Ojo, bajaron un poquito. Etapa 2. Vamos a comparar solamente esta, porque si no es un clemo. Obtén un total de 5.000 puntos la del Renegade. El bachat, 5.000 puntos. Igualamos. Etapa 3. 9000 puntos de experiencia en el renegade. En el bachat. 8000 puntos de experiencia, chicos. Es un poquito más fácil por ahora. Etapa 4, 17000. Acá igualamos, me parece. ¿eh? 17000. Y te dan lo mismo. Estabilizador, el coso y... y las directivas. Es lo mismo, mira. Es como que un poquito medio está copiar y pegar. <ríe> o algo así. A ver, etapa 5 del renegade. 30.000 puntos de experiencia básica. Etapa 5 del bachat. Eh, 28.000 Es un poquito más fácil, chicos Parece que Wargami no se escuchó a la gente que decían que, que, no sea, que traten de no hacerlo tan tan complicado Pero Es que no es complicado Es que lleva tiempo y la gente a veces no tiene tanto tiempo Esa es la cuestión eh, Etapa 6 del Renegade Del último De la última maratón Dijimos 30.000 puntos Etapa 6, eh, 30.000 puntos Perdón, etapa 7, 32.000 puntos de experiencia Etapa 7, 30.000 Sigue siendo más, eh, más fácil La del Bachat, la de ahora, etapa 8 35.000 la del Renegade etapa 8, 35 la del bachat, estamos iguales, etapa 9 40.000 la del Renegade etapa 9 del bachat, 40.000 iguales, etapa 10, 50.000 etapa 10, 50.000 la del bachat o sea en ese sentido, están iguales eh... y la recompensa obviamente era un tanque de tier 8 y a ver la, la última de maestría es termina la batalla con el mejor jugador de este equipo según experiencia obtenida 25 veces Posicionarte como el mejor jugador de este equipo por daño infligido. Antes eras por experiencia. Ahora es por daño infligido 35 veces. Y antes era en el Renegade era 25 veces. Ojo. Y la etapa 9 de Maestría. A ver, es obtén en el Renegade, obten al menos 850 puntos de experiencia 25 veces. 850 puntos de experiencia, 25 veces. Posicionarte como... No, es que son distintas. 20 veces. 25. Bueno, no sé. Es, ya es más discutible. Pero eh, para los mortales, para la misión de compromiso, como dije, donde tenés que sentar la cola y ver qué onda, y luchar y luchar y luchar, bueno, es un poquito más sencillo sacar este bachat que sacar lo que fue el Renegade en su momento, esa, esa maratón. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Y nos vemos... En la próxima. Chau, chau.